La salva las vidas, Señor, que sean tocadas y que sean transformadas, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, es tuya, obra Madre de Santo, manera Dios poderosa, Madre Dios, Dios mío, amado, a la distancia y a lo cerca. Oh, Señor, rompe cadenas, Dios mío. Oh, Dios de mío, ataduras, Señor, ligaduras, Señor poderosa, amado, Madre Dios mío, sean rotas, Dios mío, por el poder Dios de tu Dios palabra, mío. Dios mío. Oh, Señor amado, obra de manera especial, Dios, Dios, Dios amado. Todas rodillas paralizadas, Señor paralizada, amado, Padre, se levantan, Señor, en esta hermosa tarde, Señor amado. Glorifícate, Dios mío, Padre, en tu pueblo, Dios mío, y así los amigos que van a estar escuchando, Dios amado tu palabra, Dios mío, tu palabra es vida, Dios mío, es lumbrera a nuestros pies Señor amado, oh todopoderoso Dios amado, delante de tu presencia, Dios mío, nos depositamos Dios mío, humildemente Dios amado, Padre, en tus manos Señor amado, oh en tus manos estamos, Señor, reduciéndonos a nada, Señor amado, y si te hemos ofendido, Dios amado, que nos perdone, Señor amado, Padre la gloria, para que usted sea el Dios mío, para que oh, usted sea ensaltado, a Dios, Dios mío, a su nombre. Oh poderoso Jesús amado, Espíritu Santo, obra de manera poderosa, sana, liberta, Dios amado, toda mente cautiva, Señor amado, y cualquier enfermedad que sea, Dios mío, que no se sujetan, Dios mío, a tu poder. Tu poder es grande, tu poder es maravilloso, tu poder es, tu poder es más grande que la ciencia, es más grande que la inteligencia del hombre, es más grande que Satanás y los demonios. Oh, todopoderoso, tú eres el gran, yo okay, oh soy oh, sustante, Dios amado, Dios oh Señor dador de la vida, eres tú Señor amado, Lorde, oh, en el nombre poderoso Chapel? de Jesús, obra Dios amado Pastor, Dios de manera poderosa Dios, ti, Dios, poderoso, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios mío con, Dios con esta amada audiencia Dios amado, te presentamos Dios amado la policía de Puerto Rico te presentamos Dios amado, Dios amado oh Señor, toda persona Dios mío, que obra Dios mío de manera especial Dios mío arriesgando su vida Dios mío cada bendice a Charlie ellos, que está ahí, a los policías que siempre están sí, conectados, Dios palabra, amado, bendícelo, Dios, Dios mío, donde quiera mano, que Dios están, mío. y si hay alguno, Dios sí, amado, que, joven, que, joven, que yo necesita yo de ti reconciliarse, sí. Dios amado, oh, que llame, señor, señor amado, y que, te, señor, tal, que señor, te reconcilie su vida contigo, Señor amado, para que tú sigas obrando, cuidando, Dios mío, y cuida tu entrada, su salida, Señor amado, Señor, ellos ponen su vida, Dios amado, para la seguridad del ser humano aquí en la tierra, pero Dios amado, Tú eres gestión, la seguridad la eterna, amada, Señor Todopoderoso, y en, y en tus manos están, manos, Señor Amado. Señor, visita, Así te pedimos, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios mío, por cada recluso, Señor Amado, en cada institución penal, Señor Amado. Aleluya, pedimos Gracias, por ellos, el como dice Santo, tu palabra, Dios Amado, que oremos por ellos, Dios Amado, Dios oh, Dios Santo, amado Dios como si estuviéramos junto con ellos, en el nombre poderoso de Jesús, Dios Amado. Te presentamos, Dios mío, a cada recluso, Dios Amado, en cada institución penal, Señor Amado. Glorifiquemos fíjate, Señor Dios amado, Dios en su vida en sus almas, Dios revelate, amado, amado, y así a cada audiencia, revelate, a Dios amado, que nos están viendo, Dios mío, por la televisión, los que, lo que, que nos están escuchando, Dios amado, por la radio, los que nos están escuchando, por las plataformas de Facebook Live, Dios amado, bendice Dios amado, de manera especial, bendice al pastorado, bendice a los evangelistas, bendice a cada ministro, Dios amado, a cada líder, Señor amado, Padre, de la gloria, bendice Dios amado, hago gloria al que vive y usa, Dios amado, para tu gloria y tu honra, Recibe al evangelista onda, Javier, justo, Javier Rodríguez, Recibe bendice a Julio, onda, el pastor Julio en los controles, bendice a, a nuestro hermano Rubensito Dios en los teléfonos poderoso, Ay, y, y a nuestro Dios hermano Jorge, Dios, Jorge Dios, que, Dios, que viene de camino, Señor amado sal, guárdalo, protégelo Dios, Dios mío y quita toda piedra de tropiezo Señor amado, bendice esta audiencia Dios mío de manera poderosa Dios amado, y te damos gloria y honra y también te pedimos Señor amado, por cada persona Dios mío Padre que pone su gran de arena Dios gracias, amado gracias. en este lugar y lo que nos ayudan y a Jesús, todos gracias, los auspiciadores señor, señor amado que de alguna el forma u otra Jesús, Señor amado Cristo, nos bendicen para que este programa Dios mío gracias, siga al aire Señor y bendice gracias, nuestra amada iglesia gracias, y nuestros pastores sí, de madre, manera gracias, poderosa gracias, Dios amado gracias te damos Dios, Dios, en esta hermosa tarde del Señor en el nombre poderoso de Jesús Dios le bendiga Dios le guarde este su hermano el hermano Edian Ramos, ¿verdad? Justo, el evangelista Justo Javier Rodríguez. Gloria a, gloria a Dios. Hoy tiene la poderosa palabra, ¿verdad? De los labios, ¿verdad? Nuestro hermano Javier. Aleluya. Nos Ajá. vamos a gozar. Así que, amigos, no se pierde esta gran bendición. Estamos aquí en Faro de Santidad. Dios bendiga al presidente de esta amada emisora, a su familia. Dios bendiga de manera poderosa. Dios le guarde, le cuide. En el nombre de Jesús de Nazaret, a toda esta amada audiencia que nos está viendo, los que nos están escuchando. Dios bendiga de manera especial nuestro respeto para cada líder, nuestro respeto para cada ser humano que está escuchando fielmente verdad, este humilde programa Caminando en la Verdad. Dios le bendiga a todos. ...allá en Nubritan con Conérico... ...Dios bendiga Gracias. a todos los pastores allá también... ...Dios bendiga a nuestra amada Iglesia Universal de Jesucristo... ...en las T, ...Dios bendiga a nuestros pastores... ...el Obispo David Sánchez... ...y su amada esposa, la pastora Yesenia... ...Dios bendiga a toda la familia pastoral también... ...Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial... ...a todo el liderazgo, ¿verdad? ...de la Universal de Jesucristo... Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestra amada Presidenta, Margarita Ramos, Dios bendiga Ay, a, Dios. a todo ese liderazgo, ¿verdad?, del universal, a todos ellos, mi respeto para todos ustedes y nuestros saludos, ¿verdad?, cordiales saludos de manera especial para todos ellos, ¿verdad?, así que, y a todo el cuerpo de Cristo, que somos uno en Cristo, a todos ustedes, mi respeto y a los amigos, que van a estar escuchando esta poderosa palabra del Señor, no se pierda esta bendición y recuerde que el número que respira vida es 787-654-7300, 787-654-7300, amado amigo que me estás escuchando, hoy se ha abierto la puerta, gloria a Dios, todavía Cristo no ha venido y como Cristo no ha venido, pues usted tiene la oportunidad Usted tiene el privilegio de venir a los pies de Cristo Nuevamente en una en una hermosa tarde Dios vuelve a hablar a tu vida Dios continúa hablándote y exhortándote Invitándote a que tú coges este, ese teléfono Y llame y diga Yo hoy arreglo mi vida con el Señor Yo me reconcilio con el Todopoderoso Hoy quiero que Dios me inscriba en el libro de la vida Hoy quiero que Dios, aleluya, póngase en ese libro bendito y que no lo borre jamás mi nombre. Y quiero que Dios me ayude a seguir hacia adelante porque queda poco tiempo. Cristo viene a buscar la novia. El novio se fue a preparar morada y las moradas ya están preparadas. Mi amado hermano, y pronto veremos a nuestro rey, gloria al que vive gloria, para siempre. Así que usted que está ahí peleando todavía la buena batalla de la fe, siga peleando, siga batallando, porque pronto esta guerra se acaba, pronto esta guerra le va a poner gloria fin. A Dios el Todopoderoso Rey de Reyes, y nos va a llevar a un lugar mejor, donde no va a haber llanto, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber tribulación, alabado sea el nombre de Jesús. Pero usted tiene que aguantar, usted tiene que soportar. Queda poco tiempo, un ratito más, soporta, porque Cristo viene, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial. A nuestros auspiciadores, el Papo Tyler con el 787-6420-645 y eh, con mecánica liviana, verdad, si necesitas neumáticos nuevos y usados y también tiene hasta car wash y tiene, verdad, alineamiento todos los días, gloria al que vive para siempre, alabamos el nombre de Jesús, así que puede pasar, verdad, aleluya, si necesita de estos servicios y ¿Verdad? Por ahí, por el, lo, el taller de Papo tyler ahí en la misma número 3, ¿verdad? Cerquitita del Verde. Eh, con el 787 642 lo puedes llamar para más información con el 787 642 0645 Gloria a Dios, sabemos que Papo le va a ayudar de manera especial. Y si lo dice que lo escuchó aquí en, en el programa Caminando en la Verdad, Vamos a ver, él se va a portar muy Ayala. bien con usted. Así que, también tenemos a Renis Kitchen, ¿verdad?, con un servicio de catering, ¿verdad?, de boda, quinceañero, todo, ¿verdad?, eh, eh, lo que tenga que ver, ¿verdad?, con actividades en su iglesia también, ¿verdad?, podemos de, eh, entender de que nuestro hermano le estará ayudando de manera poderosa, gloria a Dios, Dios bendiga a los que están llamando, ¿Verdad? Aleluya, por sus peticiones. Dios les diga de manera especial que, que comenzamos orando, comenzamos intercediendo y ya, la, ya las almas están ya, están llamando y están pidiendo, ¿verdad? Trayendo sus peticiones porque Dios, ellos confían en que Dios puede hacer el milagro. Ellos tienen fe porque Dios. Ha sido bueno, Dios bendiga a Ricky, Dios te bendiga Ricky, Dios bendiga a Buenita, que tiene que estar escuchando y viendo los ¿no? saludos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también tenemos, ¿verdad? Eh, Renny Kitchen, el número es 787-447-3729. 787-447-3729. Nuestro hermano Renis y la esposa Anisa estará ayudándole, mi amado hermano, si sí necesita cualquier servicio de este. También tenemos aquí Omar y con sus manos prometidas con el 787-908-5349, 787-908-5349, manos prometidas, todo tipo de mascarilla y personalizado, le puede llamar a Kiomari, también mecánica Jorge con el 787-691-9439, mecánica Jorge con el 787-691-9439, y, y mecánica en general, nuestro hermano ¿verdad? Eh, Jorge le estará ayudando también, y también Ellie Landskipping con el 787-678-4833, 787-678-4833, todo tipo ¿verdad? de eh, servicios de patios, jardines, poda de árboles y lavados y sellados de techo. También el 787-678-4812, ahí también puedes encontrar, si eres cerca de Sidra, si eres cerca de Calle y de Cagua, verdad, los puedes llamar y justamente le estarán ayudando. Amado, gloria a Dios y Dios bendiga a todos los que hermanos que también de una forma u otra se nos acercan y aportan, nos ayudan al ministerio, nos ayudan en la casa de oración, nos ayudan en lo que es Ay, emisora Santidad Jehová Y nos ayudan, verdad, con este programa que salga al aire todos los lunes a Dios. una hora. Aquí, verdad, la gloria al que, al que vive para siempre, Dios le va a bendecir de manera especial. Dios bendiga a todos esos hermanos. Ellos saben, verdad, quiénes son los que siempre, de verdad, gloria se acercan y han confiado, verdad, porque Dios le ha puesto su corazón, bendecir al ministerio porque estamos haciendo la voluntad de Dios, Alabado sea el nombre de eso así que mi respeto para todos ustedes verdad Gloria a Dios, gracias por todo, Dios bendiga a Monchito que está ahí a Elizabeth, Dios bendiga a nuestra Salud, amada monito. iglesia Saludos varios hermanos ahí, que Gloria se están conectando de manera poderosa nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, así que por aquí dejamos a nuestro hermano justo, saludo a mi amada esposa a mi, a mi hija Nayeli eh, mi, mis hijas, gloria a Dios, mis nietas, gloria al que vive para siempre y a todo el ministerio caminando en la verdad. Mi saludo para todos ustedes. Así que vamos para encima en el nombre de Jesús de Nazaret. Que les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde. Gloria y nombre del Señor, es para mí un privilegio estar aquí. Gloria a Dios. Gloria Una tarde Dios. más, gloria y nombre de Jesús. Lunes más, gloria a Dios. Dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por Gracias esta bendición, por esta victoria. La damos ¿verdad? y reconocemos siempre que Él es el Todopoderoso. Que sin Él, gloria a Dios, nada de esto, los auspiciadores Gracias. y cada uno, ¿verdad?, de los, de los hermanos, amigos, gloria a Dios, que ...que Dios ha tocado, ¿verdad?, para que así, ¿verdad?, hacer esto posible... ...damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial... ...porque a veces, ¿verdad?, uno se pregunta... ...Señor, eh, ¿qué, ¿qué me voy a esperar yo, ¿verdad?, llegar, llegar a, a, a, al, t al, t al TV, gloria a Dios... ...y a veces uno no se, no se da ni de cuenta de las cosas, ¿verdad?, que Dios está haciendo... Dios. ...que mientras uno está durmiendo, Dios está trabajando... ...así como el enemigo hace su trabajo, Dios Dios hace su trabajo... ...gloria en nombre de Jesús, a favor de los, de los que le buscan, gloria en nombre de Jesús... ...saludamos a cada una de esas vidas, ¿verdad?, a nuestro hermano Jan Ramos... ...y a todo, ¿verdad?, el Pastor Julio que está por ahí nuestros pastores, gloria a Dios, a la iglesia Los hermanos, gloria a Dios, a la familia Gloria en nombre de Jesús, antes que se me olvide Mi abuelita que está por ahí, debe estar en sintonía Por ahí viéndonos, gloria a Dios, Dios bendiga a mi abuelita Isla Marrero, Dios bendiga a mi hermano, Soy... a, a mi cuñada que está por ahí, a, lo, a, lo, a, lo, a los hijos de ella, gloria a Dios, están por ahí, saludos, gloria a Dios, saludamos, gloria a Dios a cada uno, a Wilmer y a Ricky que están por ahí en el Facebook, gloria a Dios, saludamos, damos la gloria y, y la honra a nuestro Padre Celestial también, un saludo a los confinados, gloria y nombre de Jesús, un saludo a Moisés, ¿verdad? que está por allá confinado en, en, en la cárcel en la cárcel de Salzar, gloria a Dios, saludamos saludo, a cada una de esas vidas, gloria a Dios, la Biblia dice que, que no nos olvidemos de los presos, gloria a Dios, que, que hagamos, ¿verdad? oración como si estuviésemos Gracias ahí adentro a gloria a Dios que no nos olvidemos Bendito verdad en esas oraciones nombre, la oración del justo verdad dice que orando eficazmente puede Abado, mucho gloria en nombre, nombre Jesús. de Jesús Rey y es un privilegio que Dios nos ha permitido verdad hasta las quintas, cediendo clamando gloria. gloria a Dios dando por gracia lo que por gracia hemos recibido gloria a Dios Gracias, porque Dios Jesús. no nos cobró para esto gloria a Dios sino que nos dio verdad por gracia que prediquemos esto gloria a Dios esta palabra poderosa gloria a Dios y su espíritu santo hace el trabajo y le da crecimiento gloria a Dios en esta hermosa tarde Gloria en nombre de Jesús, vamos a estar rapidito así a buscar la palabra del Dios Todopoderoso en el, en el libro de Génesis capítulo 11, gloria a Dios, los que están por ahí en, en sus hogares, gloria a Dios, los que están escuchando, gloria a Dios. Pueden acompañarnos en esta hermosa tarde de Génesis, capítulo 11, gloria en nombre gloria de a Jesús. Dios. Vamos así a estar leyendo, gloria a Dios, esta palabra, gloria a Dios, ministro mi vida, gloria a Dios, porque es lo que se está viviendo en estos tiempos, gloria a Dios. Claro, Vamos a mí. estar hablando de lo que es eh, fundamental, verdad, nuestras casas, gloria a Dios. Y vivir una vida, gloria a Dios, sin contar con Dios las consecuencias, verdad, de lo que, de lo que es tú edificar algo, gloria a Dios, y que Dios no esté ahí. Que Dios no esté en tus pensamientos, que tú vas a tomar decisiones y Dios no esté en tus pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús, pero Dios, a través gloria de esta poderosa palabra te dice, cuenta conmigo. Gloria a Dios, mira para arriba, hay un Dios que te creó, hay un Dios que permite que tú te levantes Gracias, en la Dios. mañana. Hay un Dios que permite, gloria a Dios, que tú, gloria el nombre de Jesús, tú respires aire. Gloria a Dios, que tú abras tus ojos y puedas ver, gloria a Dios. Hay un Dios todopoderoso que está allá arriba, gloria a Dios, y pagará a cada uno conforme a su obra así estamos aquí en esta hermosa tarde leemos la palabra de Génesis capítulo 11 versículo 1 al 8 gloria a Dios al 9 dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén, amén gloria a Dios. dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron a una llanura en la tierra de Sinal y se establecieron allí y se dijeron unos a otros «Vamos, edifica, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y dice el 5, «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la, y la torre que edificaban los hijos de los hombres».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 Y desde allí, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias Amén, Padre Santo, Dios Gracias bueno, Dios, Dios de poder, Dios de gloria, Dios Señor, es bueno, en esta hermosa tarde. Te damos la gloria, la honra a ti, Dios mío, porque solamente a usted, Dios mío, le pertenece, Dios Nosotros, Señor, nos encargaremos de darte toda gloria a ti, Señor amado. En esta hermosa tarde, Dios mío, tu palabra que ha sido leída para del santo, Jehová, Tú eres, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, quien das crecimiento, Dios mío. Gracias a Dios. Te pido, Señor, Dios mío, que esta palabra caiga en buena tierra, como siempre te pido, Jehová, porque si esto acontece, Dios mío, traerá fruta al ciento por uno. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios amado, que todo aquel Dios mío que está tratando de edificar, Padre, que está tardando de hacer, Dios gloria mío, Dios. sin tenerte en cuenta, Dios mío, que entiendas, Dios amado, que solamente, Dios mío, Señor, si tú estás en el centro de, de su casa, de su hogar, en el centro de su corazón, Dios mío, Gracias, Dios, nada, Dios, Dios mío, está. podrá salirle bien, oh, Padre, Dios, de la Dios gloria tener apariencia de que está saliendo bien Gloria, Dios mío, pero no, Padre Santo no dará fruto, Dios mío, no gozarán de ellos, ella ella Padre, Glorifícate en el nombre de Jesús, que haya, aquellas vidas, sino que, ataduras, que no tienen mi temor mi a ti mano. Dios mío, que no reconocen, Dios mío nombre y quieren seguir, Dios mío, experimentando buscándole sentido, buscándole lógica a las cosas, Dios de mío, Jesús. en vez de reconocer que tú eres el grande, rompe que conforme cadenas, a mi, tu mamá. voluntad, si se hacen las cosas aquí en esta tierra, Dios, gracias en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén Gloria al nombre de Jesús. Gloria Mira a mi amado hermano, en esta hermosa tarde, día yo pensando y meditando en esto, gloria al nombre de Jesús, y la Biblia dice en el Salmo 142, gloria a Dios, y esto me traía y volvía para atrás, gloria a Dios, el Salmo 127, perdón, el versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican, gloria en nombre de Jesús, mi amado hermano y es que el tiempo que estamos viviendo, gloria en nombre de Jesús, tiempos malos, tiempos Gracias peligrosos, que ciertamente el ser humano, si no tiene a Cristo en su corazón gloria en nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, que muchos Gracias buscan muchas cosas gloria a Dios de este mundo, pero lo último lo último que piensan, gloria a Dios, y si acaso es, es, es, es, es, es pensar en Dios, no sé si, si gloria en nombre de Jesús, algunos pensarán, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, en el Señor, gloria a Dios que si Él viene, tú te vas a quedar, alabado en nombre de Jesús, y muchos, Gloria Dios, a Dios, tienen esa preocupación. ¿eh? Bien. Muchos tienen esa preocupación, pero no en Dios muchos tienen preocupaciones, Gloria, el nombre de Jesús pero es en edificar, Gloria a Dios y como dice la Biblia en el libro de Santiago que me encanta, Gloria a Dios, porque compara y dice que el hombre que cuente, dice yo a este, el año que viene, Gloria a Dios me iré para tal ciudad y allá estaré tantos años, alabado ese el nombre de Jesús pero Dios pone su ejemplo y nos lo trae a nosotros, y te está diciendo oye, tienes que ponerme a mí primero Gloria a Dios, Gloria tienes a Dios. que contar conmigo, es. Gloria a Dios, ¿por qué? porque dice ese mismo capítulo de Santiago que somos como la neblina Gloria y nombre de Jesús Que no somos eternos, Gloria a Dios Amén, Que gloria estamos, a Dios. Gloria a Dios Que somos como la, dice que, como la flor del campo Que Dios la viste así verdecita Pero mañana se seca Mañana no Gracias está, Gloria y nombre de Jesús Y así mismo es la neblina La neblina está por un poco de tiempo Y así estamos nosotros en esta tierra, Gloria a Dios Y si el ser humano entendiera y reconociera Que somos como la neblina que hoy podemos estar aquí y salir ahorita, tener un accidente, Dios nos vuelve y nos cuide. O acostarnos y dormir, gloria a Dios, a la voz en nombre de Jesús, acostarnos y no levantarnos, gloria y nombre de Jesús. Si tú entendieras, pero qué pasa, que detrás de todo esto Gracias, está Satanás. Dios. Y dice que ha cegado de entendimiento, mi amado hermano, Satanás Gracias, Espíritu, anda como león claro. rugiente buscando a quien devorar. Y como él no tiene... Gloria a Dios, salvación, como Él no tiene, como Él tiene toda posibilidad, no tiene ninguna posibilidad, todas Gracias están perdidas, Dios. pero tú y yo que respiramos, tú y yo que vemos, que escuchamos, Dios nos ha dado este Gracias, privilegio Cristo, para que tú escuches en ese auto, en ese en ese hogar, Gloria a Dios, que todavía para ti hay solución, que claro. todavía hay esperanza, Gloria a Dios, que si tú cuentas con Dios, mi amado hermano, como dice el Salmo 37, Gloria a Dios, dice que desconfiemos en Jehová, claro. Mi amado hermano, pon tus cosas en los caminos del Señor. Lo voy a buscar rapidito el Salmo 37, versículo 5. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, es encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Gloria al nombre de Jesús. Pero Satanás se está encargando de que la humanidad no busque a Dios. De que la humanidad ponga el camino en las manos de Él. ¿Para qué? Para que al final, mi hermano, hermano, tu alma se pierda. Alabado ese nombre de Jesús, pero Dios te está diciendo en esta hermosa tarde. Gracias, Dios. No edifiques sin mí. Espíritu Santo de Dios. No hagas planes sin mí. Gloria en nombre de Jesús. Porque hay muchos que trabajan, como dice Ecclesiastes, Quién sabe el hombre para quién trabajó, para quién se afanó tanto la vida, Gloria el nombre de Jesús, te mataste tanto tiempo haciendo algo, y vino el que nunca hizo nada, y, y disfrutó de ello más que tú, alabado ese nombre de Jesús, y estos hombres, gloria el nombre de Jesús, y yo pensaba Gloria a Dios en este texto bíblico que leímos, Gloria a Dios, y es que ciertamente Dios a veces le da instrucciones a los seres humanos, gloria a Dios, pero el ser humano escoge, Gloria a Dios, hacer lo que le da la gana a él hacer, alabado ese nombre de Jesús y dice Gloria a Dios que el versículo. De y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinal y se establecieron allí mi amado hermano el capítulo 6 de Génesis relata y dice que cuando la humanidad Dios vio que no había solución le dijo gloria en nombre de Jesús a Noé hazte un arca que he decidido el fin de todos ser gloria. gloria a Dios Dios los, los ramírez mi hermano los exterminó a todos animales y todo gloria en nombre de Jesús y esta nueva generación que venía gloria en nombre de Jesús dice que Dios halló gracia en, en los ojos de Noé y le dio una oportunidad a la humanidad. Y vemos ese alcohíri, y gloria y nombre de Jesús. Que muchos posiblemente, es. posiblemente se le dan caso omiso a, a, a eso, a pero nombre, eso es una Dios. señal, gloria a Dios, de un pasto que Dios hizo con la humanidad. Y dijo: Cada vez que lo vea, me voy a acordar de ese, de ese pasto que hice con la humanidad, de que no volveré a destruirlo con agua, gloria y nombre de Jesús. Pero dice bien claro aquí que estos hombres comenzaron, gloria a Dios, y los a Dios les envió que se multiplicaran, a que se esparcieran. Pero ellos, como a veces vemos pensamientos humanos, que dicen, gloria a Dios, dijeron unos a otros, vamos, hagamos. Y yo, yo enfatizaba en esto, en este texto bíblico, que dice, vamos y hagamos. No dijeron, si Dios permite, si Jehová el Señor permite, gloria y nombre de Jesús. Ellos dijeron, vamos, vamos a hacer algo, por si fuéramos esparcidos, gloria y nombre de Jesús. Y a veces yo veo, Gloria a Dios, que alguien tiene un cemento y pone el nombre en el cemento y dice, por si acaso me muero algún día, Gloria y nombre de Jesús, este nombre mío esté aquí, gloria escrito. A Dios. Mi amado hermano, pero Dios quiere que si algún día tú faltas, ese nombre no esté escrito en esa torre, ni en esa piedra, sino allá arriba, en el libro de los... Gloria a Dios, en el libro de las memorias. Que tu nombre esté escrito allí arriba, en el reino de los cielos, no aquí abajo. Alabado ese nombre de Jesús. Y estos, estos hombres dijeron, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron en el 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Mira, dieron, ellos estaban pensando... Vamos a hacerlas por ir para arriba, alta. Gloria y nombre de Jesús. Pero no contaban con Dios, mi amado hermano. Y eso es lo que, yo, lo que yo digo en estos tiempos. Cuánta humanidad hay que Satanás los ha envuelto, gloria, en sus pensamientos. Para que tengan tantas cosas terrenales en mente. En gloria tantas cosas para hacer. Pero Jesús. que se olviden del Creador. Que se rebelen contra el Creador, mi amado hermano. Y tú estás escuchándome en esta hermosa tarde. Dios te está diciendo: Mira en los cielos. Reconoce que hay un Dios. Reconócelo en tus caminos. Gloria, gloria a Dios. Dios Él va a enderezar tus pasos. Él te va a guiar por buen camino, pero mi amado hermano, cuenta con Él en tus decisiones. Cuenta con Él en lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Gloria y el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no sabes de mañana. Ciertamente sabes de ahora, de ahora. Pero no ah, sabes sí. de ahorita. No sabes de mañana. Gloria y el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: Vamos a hacer una torre cuya cúpula llega al cielo. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad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 en la vida de maldad decididos en continuar como dice la Biblia que muchos se, se acostan pensando lo malo y cuando se levantan se levantan a ejecutar lo, lo que pensaron en lo que meditaron alabado sea el nombre de Jesús gore. pero en esta hermosa tarde en esta hermosa tarde, gloria a Dios, se abre una puerta aquí, gloria a Dios, para que tú reconozcas a Dios, para que tú te reconcilies con Dios y digas: No, no, yo no puedo seguir en este camino yo no puedo seguir en este pensamiento yo no puedo seguir andando y pensando en siempre lo malo, pensando, gloria a Dios, tantas cosas. Y he dejado a Dios para lo último. Hoy, hoy, reconoce a Dios, reconócelo y reconcíliate con Él, alabado sea el nombre de Jesús. Por ahí Edián tiene unas peticiones, gloria a Dios. Voy a Dios! Para pedirle a que las lea y continúe por ahí, aporte el guito, gloria al nombre de Jesús. En a esta hermosa tarde, gloria a Dios. En de Jesús, nos estamos gozando, tremendo mensaje, aleluya, gloria, ¡Gloria al a Dios para siempre, la gloria sea para Él. Lindo Javier, es hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando Dios ministra a través de la poderosa palabra del Señor, cuando tú me enviaste esos textos bíblicos, gloria a Dios, yo decía, wow. Porque a veces uno se acostumbra, ¿verdad?, a leerlos y a veces no, ¿verdad?, los lo, lo, lo, lo tenemos así, los pasamos, leemos y ya. Pero cuando uno se, se mete a escudriñar lo que Dios nos quiere hablar a través de su poderosa palabra del Señor, yo digo, wow, Señor, ¿qué tiempos estamos o sea, viviendo? Va. Es un tiempo Gloria peligroso donde, ¿verdad?, lamentablemente es un tiempo donde donde la humanidad le ha dado la espalda a Dios, ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Y el mismo, ¿verdad? Me, me trae recuerdo de la profecía, ¿verdad? El mismo Jesucristo profetizó estos días, diciendo que estos días serán como los días de Noé, mencionaste, ¿verdad? Lo que fue el diluvio, se sabe, ¿verdad? Y esta Gloria gente, y, y, y esta humanidad se había olvidado de lo que había sucedido en aquel tiempo. Es. Mira qué cosa que, que, que, que había sido recientemente lo que había pasado porque era una generación que se estaba multiplicando y como tú dijiste bien claro ahorita era una generación que Dios lo, ¿verdad? Lo lo quería que se multiplicaran y que hicieran, ¿verdad? casas Gloria y Dios. todo eso, sabe, para que tuvieran sus propias viviendas, porque no había nada. El diluvio Gloria había terminado todo lo que había en la tierra gloria a Dios, y, y sabiendo y conociendo, ¿verdad?, eh, en ese tiempo el ser humano, conociendo que Dios mismo destruyó la tierra y dijo que se había arrepentido de haber Soy, creado al hombre, el ser humano, mi amado. Entonces Jesús trae que estos tiempos serán como esos días. Soy. Entonces quiere decir que, que esta generación, ¿verdad?, gloria a Dios, lamentablemente le está dando la espalda al Señor igual que esa generación porque Dios, ¿verdad?, el mismo Jesús eh, eh, y Dios, el Espíritu Santo, vio el futuro ya de lo que va a suceder, va a acontecer. Entonces, pero está llamando a una iglesia, está llamando a los amigos, que en este tiempo, ¿verdad?, están viendo los acontecimientos, tan crucial de Mateo 24 que nuestro amado Jesucristo profetizó, mi amado, no vino del profeta tal, tal, ¿verdad? no vino de los labios de Jesús lo que está su aconteciendo madre, y que van a acontecer, gloria al que viene para siempre, la antes de su venida, gloria a Dios y después de su venida, alabado sea el nombre Santo de Jesús, Dios. entonces Dios le está hablando a la humanidad, Dios le está hablando gloria a los amigos, a Dios. Dios le está hablando a la iglesia que nosotros la iglesia tenemos que estar apercibidos, pendiente a las profecías de la Biblia Dios. escudriñarla y estar pendiente ¿verdad? y estar alerta, el de nuestras cabezas porque gloria nuestra redención Santo, se Dios. acerca, oh gloria al que vive, que no podemos ser como esta generación que ¿verdad? se olvidó de lo que Dios hizo ¿verdad? cuando fue el diluvio alabados el nombre de Jesús y que no podemos hacer caso a todo lo que nos dicen, alabados gloria el nombre a de Jesús y que no podemos seguir a todo el mundo, mira me llama la atención Javier, porque Dios ha había establecido una sola lengua gloria a Dios, y aquí en el evangelio tenemos que hablar un solo idioma no aquí Dios, en el evangelio no tenemos que a... pensar, verdad, tener un no solo pensamiento, eso era no lo que va. pasaba en la iglesia primitiva la iglesia primitiva no andaba en un solo pensamiento, un solo no sentir, no, entonces, en todo en su corazón todo lo compartían, tenían amor oh gloria al que vive para siempre y eso se ha perdido, fuera de la iglesia no, no, no, no. y dentro de la iglesia sea el nombre de Jesús de Nazaret y Dios nos está recordando dando día y noche y nos está hablando y nos está recalcando que debemos devolver a la senda antigua, que debemos devolver a la en nombre de Jesús, a buscar a Dios en espíritu y verdad y a los amigos recalcándole que Él viene usando sus vasos, diciéndole, amonestándole mi amado, es algo tan increíble. Nosotros que Antes, predicamos, Señor, Javier, que estamos predicando afuera, verdad, gloria a Dios, en los templos donde quiera que vamos, gloria a que por la radio, todo, verdad, todos los lunes que estamos aquí, también en la emisora Santidad Jehová, verdad que mucha gente verdad, para la gloria y honra del Señor, diferentes personas del mundo entero nos escriben. Mi amado, hay una necesidad terrible. El ser humano tiene la necesidad, pero tiene que tomar una gloria acción, porque ellos saben dónde está la paz de Dios. No, a Dios, Gloria al que vive para siempre Tú, verdad Hace poco Quiero contar este testimonio Antes de, ¿verdad? de, de, de dar las peticiones Dios bendiga a nuestro pastor Gloria Que saluda ahí que Gloria al que Dios, vive para siempre ahí, Gloria, Dios, entonces, entonces y, a la, y a su madre esposa La pastora Yesenia Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios. Entonces Javier eh, eh, uno, uno sabe para quién trabaja Cuando Dios nos emplea verdad En este trabajo tan hermoso Y maravilloso mi amado Gloria al que vive para siempre. Mi amada hija me dice: Alabos el nombre de Jesús, porque es que hay gente que están apartada, que están escuchando. Hay gente que Dios Gloria, le ha hablado por, ¿verdad? por diferentes personas y a través de la poderosa palabra, Dios le está hablando. Ahora mismo hay gente que tiene que reconciliarse pues, con el Señor. Porque esta palabra no, la Gloria a Dios, no va a retornar tras vacía. Dios la envió y Dios y tú tienes que recibirla en gloria, esta hermosa tarde. Así que hay un número que respira vida, 787-654-7300. Gloria, gloria a Dios. 787-654-7300. Si Dios está tocando a la puerta, Dios te está tocando, Él es caballeroso, te está diciendo, mira los acontecimientos, mira la palabra, aleluya, que traen estos hermanitos humildes y sencillos aleluya, es para que tú las recibas, Santo Él te está Jehová. hablando, gloria Él te está molestando, Él quiere salvarte, Él quiere librarte, Él quiere librar tu vida, tu matrimonio, mi amado, tantas cosas que Dios quiere hacer con el ser humano y no quiere, Santo Jehová. Gloria. gloria a Dios, entonces, aleluya, mi hija, bueno, tenía que ir a montar unos tintes, y yo digo, wow, aleluya, estaba lloviendo, ¿verdad? Tenía que montar el bebé, tenía que mi esposa también ir con ella, yo dije, mira, no, yo voy. Entonces yo no ese día yo no iba a salir, Javier, yo predicaba el día siguiente, y yo, no, yo voy. Y, y yo cuando iba por el camino, Javier, yo decía, pero pa, ¿cómo yo dije que yo iba para allá? Si a mí me gusta encerrarme y quedarme tranquilo. Pero uno no sabe lo que Dios va a hacer en el camino, por eso es que nosotros como cristianos y predicadores, verdad, y ministros del Señor, tenemos que estar siempre, verdad, que, que Dios haga algo, que Dios toque una vida, que Dios, ¿verdad? ministre a la vida que necesita, mi amado. Hay mucha gente que necesitan escuchar esta palabra, mi amado. Esta palabra, verdad, es amor, es maná del cielo, Gloria es vida eterna, Antes mi amado. Gloria al que vive. Y hay mucha gente que están apartada. Entonces llego al, lugar, al local, ¿verdad? Gloria a Dios. Y era por equivocación llegué a ese sitio. <ríe> Porque donde tenía que llevar la voz era en el otro lado. Pero el muchacho yo lo llamé y, y no me contestó, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo creía que él estaba en el sitio donde yo siempre iba a, a llevar mi, mi, mis autos. Gloria al que vive para siempre. Hubo una confusión ahí, pero lo que quiero hacer, ¿verdad?, el testimonio corto para no coger mucho espacio para que usted entienda lo que Dios quiere hacer contigo para usarte, gloria al que vive, para la que vida, no Dios. te cohibas, mi amado, para que no te cohibas y tú San traigas Dios. las nuevas buenas de salvación. Llego al local, le digo al muchacho, mira, estoy aquí porque había llamado a fulano, pero no lo conseguí, pero me había dicho que a las diez y media estuviera aquí para traer el agua o la, la nena para que lo tinte. Me dijo, mira, yo tengo todos estos carros, pero si tú te quedas ahí, este carro, cuando yo lo haga, yo lo saco, yo lo saco y, y ya. Pero entonces... Eh, eh, eh, me dice pues mira si me vas a esperar, espérame ahí y yo le digo ok, voy a esperar ahora va el nombre gloria de Jesús y me quedé ahí esperando pero mientras estoy en la guagua digo Señor, algo tú quieres hacer ¿qué pasa con estos muchachos? algo está pasando porque yo llegué aquí fue confusión oh gloria al que vive para siempre a ahora a el nombre de Jesús claro, y Dios claro. me dice háblale que están, están apartados yo Señor, pero a cuál de ellos le voy a hacer la pregunta me dice háchela a ella porque era un matrimonio Javier y con dos niños allí Gloria el que vive Dios no está hablando aquí por casualidad es que Dios te ama mi amado Soy. amigo Gloria que me está escuchando Dios te ama Dios quiere que tú vuelvas a redir. Dios quiere que tú vengas, mi amado. Oh, gloria al que vive. Dios quiere restaurar tu vida. No importa si hablaron de ti. No importa lo que te hicieron. No importa, mi amado. Dios lo que quiere es levantarte. Y te va a levantar con más unción que antes. Dios te va a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús a ti a tu familia. Porque tú le perteneces a Dios. Pero tienes que tomar la decisión en esta hora. Aleluya Y cuando Aleluya termina Me dejan afuera Porque estaba lloviendo Y no me podía entrar Gloria que vive Cuando me van a coger la guagua Para apuntarle los tintes Y yo Señor Pero cuando le voy a decir esto A vos en nombre de Jesús Decir Verdad Preguntarle Lo que está pues, sucediendo con ellos Su vida A vos en nombre Dios. de Jesús Cuando terminan, Me llama ella Él se fue a buscar la otra guagua Aleluya A vos, en nombre de Jesús Y ya Pues se pagó todo Y de repente Yo le dijo Pero falta una cosa ¿Cuál de ustedes está apartado? Y ella me dice, los dos estamos apartados. Y de iglesia pentecostal. Entonces, viene palabra de Dios, Dios. para ellos. ¿por qué? porque lo que estaba pasando en el, lo que está pasando en estos días como si tú conociste la paz de Dios como si tú conociste gloria al Todopoderoso, que aleluya que fuerte, Leveroso, oh gloria Leveroso. al que vive para siempre, que es amor, pero también es fuego consumidor, como que tú si sabes todas estas cosas de parte gloria de Dios, alabóse a el nombre de Jesús oh gloria al que gracias, vive gracias. para siempre gracias, que es temible, el Dios Todopoderoso, tú vas a seguir dando la espalda a Dios, Dios gracias, te está Dios, llamando gracias. en gloria esta cosa tarde de Señor alabados el nombre de Jesús de Gloria Nazaret Gloria al que vive Esta palabra gracias, no va Dios, gracias, a venir gracias, Vacía padre. para acá mi amado Ya cortó Soy. para acá y va a seguir cortando para allá Gloria Dios te está Dios. hablando en gracias. esta hermosa gracias, tarde Dios te está haciendo un llamado Coge el teléfono 787 654 7300 No aguanto más Necesito de Cristo Quiero volver a la paz de Dios Quiero volver a la paz de Dios Las muchas lenguas me dejé llevar por ellas Aleluya por las profecías Por todo me dejé llevar por profecías de hombres, pero no, yo voy a gloria volver a, Dios, a redir. Dios. Oh, gloria, gloria al que vive para siempre. ¿Cuánto nos queda, pastor de guerra? Eso es, eh, me gusta cuando dice sigan por ir para abajo. Alabado sea el nombre de Jesús, Dios bendiga. Oh, gloria a Mario, gloria, Dios, Dios bendiga Dios a todos los que se están conectando ahí, todos los que están también, ¿verdad? En la página Caminando en la Verdad en sus hogares, Dios bendiga gloria de manera Dios. poderosa. Claro, entonces, Nos Dios. estamos gozando, mi amado, porque la presencia de Dios es bonita, maravillosa. Gloria al que vive, pero lo raro de esto, gloria a Dios, y la realidad de esta vivencia bíblica, ¿verdad? Gloria, gloria Dios, al que gracias, vive, Dios. vemos que esta gente se fueron, se desligaron del propósito de Dios. Soy. Gloria a Dios. Entonces hay un grave problema porque porque tú vas a traer la verdad eh, eh, el aleluya tú, tú vas a traer a Dios pero no con bueno no con buenas acciones o sea tú vas a tú vas a llamar a tú porque tú tienes formas de llamar la atención de Dios Alabado sea el nombre de Jesús. Lo puedes llamar para ira, pero también lo puedes llamar para bendición. Gloria a, a Dios. Pero si tú lo llamas para ira, sabe que te vas a buscar un glória problema. Sabe que tú puedes estar haciendo las cosas mal hoy en día y tú vas a, a captar la atención de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús y te vas a buscar problemas. Gloria a Dios. Sabe, no te busques problema con Dios. Oh, gloria al que vive, porque él tuvo atento, Javier. Él sabía lo que ellos querían Sobre, hacer. Él sabía y conocía las intenciones que ellos querían. Aleluya, pero lo estableció y dijo, no, vengan. Vamos a ver lo que están haciendo Sobre, ellos. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Sabes, había malas intenciones en el ser humano. Pero yo, Él dijo, no, yo voy a acabar con esto. Y lo fácil que lo hizo. Gloria a Dios. Sabes, no tuvo que hacerlo como en el diluvio. No, yo le voy a... Vamos a esparcirle. Vamos, vamos, confundirlo. vamos, a, vamos a confundirlo. Sobre. Los confundió. Y así hay gente confundida hoy en día. Lord, Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque llegó la soberbia sea el nombre de Jesús, eso es lo que establece alabos, este relato Y hay gente que en la soberbia aleluya no, lo están arrastrando el orgullo mi amado, el orgullo como tú dijiste ahorita ¿qué dirán, sea el nombre de Jesús ¿Cómo que, alabose el que dirán de no, mí si yo vengo al evangelio ese orgullo mi amado, el orgullo llegó a no, ellos, como que Dios quiere que nosotros pues nos espalcemos. no, no, no, no, vamos a cambiar esto como que Dios dijo, no, yo quiero hacer esto sea el nombre de Jesús, porque que el yo, el yo, el quiero hacer gloria yo quiero hacer, vamos a hacer alabamos el nombre de Jesús, como dijo Javier no contamos con Dios para lo que vamos a hacer no contamos con Dios, mi amado para gloria ir aunque sea un viaje para lo que sea, mi amado, queremos hacer las cosas porque nos da la gana porque nosotros creemos, no, aquí no vivimos con esa perspectiva, tenemos que vivir con la perspectiva gloria de que si Dios Gracias. lo permite, que Dios va a hacer Soy. y que gloria Dios hará, Dios. oh gloria al que Soy. vive gloria para siempre Jesús de Gracias. Nazareno Gloria a Dios Vamos a, a leer las peticiones Porque si no Javier Gloria a Dios. Mira Te voy a dar Estoy el portado. privilegio Son muchas Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos por aquí a María Santa Por oración eh, Por oración por salud Y por su familia Por Gracias. la hija Dios. Y el hijo Por salvación Jorge de Río Grande eh, Oración por salud Para su hermano Michael Por Manu, Manuel Y Víctor eh, Damaris de hizo Oración por la por cobertura Familiar Y peticiones Jorge Río Grande, oración por sabiduría para su esposa y para él. Bienvenido Pérez, por la familia, oración por familia, por los pastores y por las personas que se inundaron las casas. Gloria a Dios. Rebeca, por oración, eh, Rebeca pide oración por de su, para su mamá que está gloria bien enferma, eh, se nombre, llama María. Pilar, gloria a, Dios. Amén. gloria a Dios. En mercedes Carolina pide oración por sanidad y por José, cobertura Gracias. y paz para ella y... Familia, y porque conteste sus peticiones. Gloria a Dios. Mónica de San Juan, pido oración por, eh, por, por Mónica Figueroa, por Garabiela y Sofía, por Arlín y Kelvin, por, por doctor, doctor, por enfermedad y por todo, por toda su familia. Eh, con, eh, confiados y por la eh, audiencia de faro de santidad. Dios les bendiga a María Madoli, Patria de los Santos, oración por salud, paz para el mundo y mucha salud para todos nosotros. So, amén. amén. María Santa pido oración por faro de santidad. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Felipe Pizarro pido oración por, por, eh, des, eh, por sanidad para él y, y la esposa. Teniente Vázquez saluda a los evangelistas que se está gozando. Gloria amén. a Dios, Dios Saludo, bendiga, sí. gloria a Dios. Saludos a los tenientes. Amén. Gloria a Dios. Dice Nilda de, de New York, oración por su hija que está enferma y embarazada para que Dios obre en su embarazo. Los felicita por el programa. Gloria a Dios por Amén. eso. Gloria a Dios. Sara de San Juan, perdone su eh, pecado eh, para que Dios para sus su pecados y por hijo y, y Dios Amén. los proteja y los bendiga. Gloria, Gloria a, Dios. a Dios. Amén. Ma, ma, María Noemí Torre, ella está desaparecida. Dice oración por, por María Noemí Torre, ella está desaparecida. Gloria en nombre de Jesús, oración, ¿verdad? Para que Dios obre y ella pueda aparecer. Amén, gloria, en Isla Voy, oración por sanidad para, para Yelisa. Que Dios bendiga eh, y prospere este ministerio. Amén. Amén gloria a Dios. A Dios. Eh, Willy de Trujillo Alto, por salud, por fortaleza y por la iglesia y por una vecina que, que molesta mucho. Gloria y el nombre de Jesús. Eh, Elba de García de Carolina, oración por Gracias sus hijos para Pero que bueno. busquen de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Esa debe ser la prioridad. Gloria También. a Dios. Esa debe ser oración de los padres. Gloria a Dios, la oración de, de todos. Gloria a Dios para buscar a Dios. Gloria a Dios. Porque el tiempo se está cortando. Gloria a Dios. Y si Cristo viene, se van a quedar. Mira mi hermano, hermano. Esa es la verdadera verdad, la verdadera sabiduría, el verdadero temor. Gloria a Dios, No reconocer a Dios. Decir yo necesito que si Cristo, gloria a Dios, que si, que si Cristo no está en mi, mi corazón, en el centro de mi vida, mi alma corre peligro, gloria a Dios, que si Él viene, gloria a Dios, me voy a quedar y eso es, gloria, gloria a Dios, Dios. De, de, de, de digno de admirar, gloria a Dios, que, que todavía reconocen a Dios. José Meléndez Rosa de Canóbana. Oración por salud para, para, para Domingo Rivera que tiene cáncer y por su esposa que tiene dolor de espalda por llenura y por llenura del Espíritu Santo. Eso, amen, Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Lidia, Lidia, oración por familia, por salud y cobertura. Gloria de Río Grande, pido oración por salud y fortaleza y liberación de su hija. Gloria a Dios. Gloria en nombre de Jesús. Miguel González de San Juan, pide oración Gracias, que Dios gloria. lo ayude a buscar de Dios y por un sobrino que está en Polonia para... Para, para que lo guarde a, a él y, y, y lo acompañe. Gloria a Dios. Nelly de Loiza oración por sanidad en todo su cuerpo, oración por su hijo, que por peticiones, que Dios le Gracias aumente Dios. su fe. Gloria, gloria a Dios. A Dios. Vi, vi, Vidalina de San Juan, oración, por, oración que Dios le dé la paz con sus vecinos y darle la gloria a Dios. Carmen de Carolina, oración por eh, salvación de su familia, sanidad, liberación y eh, protección, gloria a Dios. Gloria a Dios, yo felicito a cada una de esas vidas Gloria a Dios, que, que, que reconocen Gloria el nombre de Jesús y, y, y saben que hay un Dios todopoderoso Gloria a Dios, porque llaman, como siempre digo Llaman porque saben y reconocen que Dios puede hacer algo Gloria a Dios, reconocer a Dios ¿verdad? en todos sus caminos, reconocerlo Gloria a Dios, y eso es bueno, eso es agradable Ante los ojos de Dios, uno reconocer a Dios Y decir Señor, yo reconozco que tú puedes Hacer en esta hermosa tarde un milagro En mi familia, un milagro en, en mi hija Que no aparece, muchas vidas que están ¿verdad? Necesitadas, Gloria al nombre de Jesús pero tú te estás socorriendo en, en el mejor, mi amado hermano Tú estás ¿verdad? pidiendo auxilio Al que todo lo puede, gloria en nombre de Jesús Y si algo permitiera es su voluntad Y su voluntad es agradable, es perfecta Gloria a Dios, gloria nosotros a Dios. decimos amén A todo eso, gloria a Dios, Padre Santo Dios La bueno, sea, Dios amén. de poder, Dios de gloria En, en esta hermosa tarde, Jesús, nosotros reconocemos Dios, Dios, reconocemos que tú eres el poderoso Señoría En batalla, que caminamos amén. por fe Dios mío, no por vista, Dios amado No nos movemos, sino por lo que amén. vemos, Señor, Señor Sino porque reconocemos, Dios, que tú eres el grande. El poderoso Dios y estas vidas han llamado Señor por diferentes situaciones Jehová. Mío, diferentes padre, peticiones Dios mío Padre de la gloria. gloria te pedimos y te rogamos Dios que te glorifique que te glorifique en el nombre de Jesús como lo has hecho en otras ocasiones Dios Padre que en el nombre de Jesús Padre a distancia Jehová te glorifique tu Espíritu Santo Dios mío se engrandezca Dios tu poder tu nombre Jehová se engrandecido en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Padre por sanidad por liberación Dios mío por llenura de tu Espíritu Jehová. Dios mío, que conforme oh, a tu, tu voluntad religión, Dios, mío. Dios mío, Señor, tu nombre es engrandecido una vez más, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, los recibimos Dios amado, amén y amén el pastor dice que quedan siete minutos por ahí gloria a Dios, y en siete días todavía puede hacer algo grande, gloria en el nombre de Jesús entonces, el... alabado sea el nombre del Señor eso es, amén, gloria a Dios gloria al que vive para siempre, Javier pero, aleluya, esta está, eh, eh, eh, dice que eh, Nimrod fue el primer rey, después de, del diluvio, Gloria fue el, el primer rey que, que fue el que incitó a todas estas personas, verdad, a, a, que, a que ellos tomaran esa decisión. Gloria, Gloria al que vive para siempre. O sea, es que siempre hay alguien... Gloria a Dios que va a querer turbar las la mentes de la va? gente. sabe Siempre gloria va a, a haber uno que te va, ¿verdad? Eh, eh, que el mismo Satanás, el mismo diablo va a utilizar para que tú te desenfoques. Señor gloria lo reprenda en el nombre de Jesús. sabe Siempre gloria va a, Dios, a venir alguien a sacarte, ¿verdad? de, de, de, de Del confort, de, de, de sa quererte sacar, desviarte de lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha establecido en tu vida. Mira, gloria al que vive para siempre. Y lo podemos ver hoy en día donde hay gente confundida. Gloria a Dios. Ya Aún nadie tiene, como dije ahorita, el mismo pensamiento, Javier. Ya un, unos tienen una teoría, otros tienen otra. Gloria al que vive para siempre, otros, ¿verdad? Aleluya, tienen una doctrina, gloria otros tienen Dios. otra doctrina, otros creen en esto, yo creo en esto. Gloria, gloria al que vive para siempre, alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios siempre quiso establecer que tuviéramos el mismo idioma. Que sea Cristo la salvación a en Él, pero también viene la salvación, viene la corrección. Gloria al que vive para siempre, porque Dios es solta a corregir, Dios viene, Lejame, quiere libertar, Dios. Dios quiere sanar. Mi amado, somos seres imperfectos, amado. Oh, gloria al que vive para siempre. Así que usted, es el nombre de Jesús, no se deje llevar por nadie a la voz, escudriñe las, a las escrituras, porque ahí está la verdad, ahí está la vida, mi amado, gloria a Dios, y lo que Exacto, usted tenga que corregir en su vida, usted lo corrige a través de la palabra, mi amado, gloria al que vive, no, no se es, deje llevar por mucha gente que hay por ahí, gloria a Dios, predicando un evangelio light sencillo, gloria al que gloria vive, Dios. porque Dios estableció siempre, ha querido que todos unánime, estemos en un solo pensamiento, un solo sentir, gloria al que vive, por eso es que no suceden las cosas que sucedieron antes, dice nuestro pastor por ahí un turbado no puede dirigir no. a buen lugar no tacho un Gloria ciego a no puede llevar al otro ciego <ríe> alabado sea el nombre de Jesús por qué porque se van a perder los dos ¿Por dónde van a coger alabado sea el nombre de Jesús no tiene que haber uno con la visión para poder llevar al otro alabado sea el nombre de Jesús Así que usted tiene que estar bien atento porque Jesús habló de esto falsos profetas a la voz en nombre de Jesús, esta gente se, se desviaron, se fueron más a la a que idolatría. No, gloria a Dios, bueno. lo que lo que había verdad, Dios exterminado en el, el diluvio, ellos volvieron de nuevo a recibirlo como dice nuestro pastor, que el pecado se montó, ¿dónde? <ríe> en el arca, alabamos el nombre de Jesús de Nazaret, alabamos el nombre de Jesús y esto está aconteciendo hoy en día, por eso es que el llamado de Dios le está haciendo en esta humanidad alabamos el nombre de Jesús, al reconocimiento de nuestros pecados, el mismo Jesús comenzando la línea, verdad, de prédica de Juan, arrepentíos y convertido, porque el reino de Dios se ha acercado, Déjame, mi amado hay que arrepentirse, hay que convertirse no convencerte, mi amado porque hay gente que te quiere convencer que tú creas, gloria que tú te sientas bien por Santo, la palabra Dios bonita, Dios. la palabra que verdad, como dice la palabra que de oír, porque tú quieres escuchar lo que, lo que tú quieras no, mi amado, gloria escucha Gracias, la corrección de Dios, porque hay que convertirse no convencerse, mi amado porque por ahí hay mucha gente convencía soy. pero no convertía y, y son cosas es la realidad que estamos viviendo hoy en día alabados el nombre de Jesús de Nazaret por aquí otra petición oración por su eh, Priscila pi, pi, Priscila oración por su hijo para que eh, vengan a los caminos del Señor por eh, perdón no entiendo aquí bien por llenura del Espíritu Santo y felicita a los dos predicadores y por la, ni la niñez y juventud. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria Tremenda a Dios. Gracias, petición. Dios. Pero, alabados el nombre de Jesús porque hay una lucha, Javier. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros que tenemos hijos, queremos que el nombre de Jesús. nuestros Gracias. hijos vengan Dios. a los pies de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Gracias, Así que, Dios. mi amado, vamos a darnos en despedida. jodamos en el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias por esta oportunidad, Dios amado Dios, gloria, Dios mío, Padre, Dios mío. la gloria, tú y de la Jesús, gloria y la honra, Nazaret, Señor amado, porque solamente tú te gracias, la mereces, Jehová, del cielo Dios amado, en el, el nombre de Jesús de Jehová. Nazaret, Dios mío, dejamos gracias, esta Padre, Padre, audiencia Padre, Dios, Dios mano, amado, Dios Dios Padre, y que tú sigas obrando de manera tuya, especial, y use Dios mío, Padre, el canal que viene Dios mío, a predicar tu palabra, Señor Padre, la gloria, bendícelo, Dios mío, de manera poderosa, y úsalo para tu gloria Dios amado, porque la gloria es tuya y la honra Señor amado, gracias por este oportunidad. Dios Amén, Todopoderoso gracias, Dios. obra Amén, y sigue obrando gracias, de manera poderosa. Y esto fue un programa más de Caminando en, en la Sonríe que Cristo, Cristo viene. viene.